¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, permitidme que me disculpe, pero otro compromiso paralelo me, me impide estar con vosotros en este, en este acto, pero no quería que la Asociación Española de la Carretera no estuviese presente en la, en la presentación de este, de este libro. En primer lugar, quiero daros la, la enhorabuena, sin duda, en primer lugar, por tener una asociación durante tanto tiempo y proyectando una imagen tan buena. Sin duda, los que trabajamos en asociaciones sabemos lo complicado que es. Y sin duda, la enhorabuena por este por este libro que de alguna manera pues, pone luz ¿no? sobre, sobre un proceso sobre el que no se tenía demasiada información y que sin duda puede ser relevante en, en el futuro inmediato. ¿no? Sabéis que la Asociación Española de la Carretera está trabajando en el discurso de la carretera segura, verde y conectada idéntico de la carretera verde no nos cabe ninguna duda que este escenario de aplicaciones de, de los procesos fotocatalíticos puede tener una, una interesante aportación. ¿no? Particularmente, yo sugeriría dos cosas. Una, eh, definir con un poquito más de claridad los escenarios en los que son más rentables este tipo de aplicaciones. Yo creo que sería una base interesante en este sentido. Y creo que se un escenario interesante también en el apartado de las aplicaciones en túneles. ¿no? Quizá mucho más en los abiertos, puesto que se necesita luz natural para, para que el proceso de oxidación se produzca, pero, sin embargo, también eh, parece que es compatible con, con el espectro de, de la luz LED, ¿no? Y, sin duda, en el ámbito de los túneles, este procedimiento este proceso hacía la iluminación LED, nosotros creemos que va a ser imperante en los próximos en los próximos años. Por tanto, enhorabuena, os animo a seguir trabajando, me disculpo por no estar presente con vosotros y os deseo mucho éxito y mi enhorabuena por por la publicación de este libro.